que Luis Abinader, con la gente de en San José de Ocoa, presidente, presidente más humano, ¿eh? el pasado sábado 14 de agosto, luego de agotar una apretada agenda en la provincia de Peravia, el presidente Luis Abinader decidió quedarse a dormir en San José de Ocoa, lugar donde tenía previsto en la noche reunirse con empresarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, tras concluir el Consejo de Gobierno, el mandatario, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros, sostuvo un encuentro con representantes de Junta de Vecinos, Asociaciones de Distintas Comunidades en San José de Ocoa, donde escuchó y se comprometió con algunas de las necesidades de estas localidad localidades. En las redes sociales se han viralizado varios videos donde se observa el presidente compartiendo con la gente de la zona con toda la normalidad y naturalidad del mundo. Vamos a ver, señores. Ay, ¡Presidente! presidente. Binaderi. Hola ¿qué hay, ¿cómo están? Bien, Hola. gracias, gracias. Muchas salud, salud, Muchas, Se vacunaron saludos. ya. Millones. Déjala, déjala, déjala, déjala. Sí. déjala. Distinguido presidente. Hola, ¿cómo están? ¿Se okay. vacunaron ya? Usted sí, no claro. Déjala, déjala, déjala. Todo bien. Un placer estar aquí en San José de Ocoa. Un placer para, para mí. Le queremos eh? le distinguimos. Muchas gracias. Yo también a Ya usted ustedes. sabe. Por primera vez, un presidente amanecer en San José de Ocoa. Así será. Somos privilegiados. Bueno, por, por eso estoy aquí por el clima privilegiado que tiene. Así mismo, lo que, cuides, que, no, vacúres, que no tomen en cuenta ¿no? para todas ¿no? las la ¿no? cosas que Vamos tenemos aquí pendientes. Las cosas que están pendientes, poco a poco. Amén, ¿no? amén, salud. Sí. Va a Tiene como cinco años parado Sí, sí, tiene más de cinco. Más de cinco. Sí, es que estos tienen unos problemas de presupuesto que la ley no nos permitía, hacerlo se había pasado el 25. Ay, yo y entonces eso ya lo pasamos por la Ay, él Ay, mi mamá lo quería ver. Pero que ya lo, Ay, sí, pero sí, pero ella lo, lo Yo vuelvo mucho. para acá oh, no ah, la sí, la de saludos a Raquel. Gracias. Y y sin, ah, y ah, y que Un presidente que le duele su país. No tiene enemigo. No tiene que andar con ese aparataje que andaban los expresidentes que venían una noche y ponían tarima en todos lados siendo el presidente de la República Dominicana. Mire este. Como, como se destaca, no un muy aplauso bien. A nuestro señor presidente Luis Abinader ¿Eh? Como dice, déjenla Porque es un señor que le quiere escuchar su pueblo Sí, es. sí, sí. ¿Eh? Anda No anda asustado, anda, no tan, tiene no asustado. miedo Déjenla, una seguridad, o sea, tiene una seguridad muy, oh, claro. eh, muy activa eh, Un saludo también a la, a la Mayor Díaz Que es una de las jefas de, de la seguridad del presidente Que es hembra, la Mayor Díaz Liranzo también eh, eh, es otro, está eh, en eso amable, Somos otros <risa> de al presidente que, que son personas muy educadas, aparte de que son militares de alto rango, son muy educadas, que están al servicio de la seguridad del presidente y en, y como andábamos en campaña, nos hicimos amigos de, de ellos, pero son muy educados, siempre pendientes a su trabajo. Y mira un presidente déjenlo que, que él, él quiere escuchar el pueblo Sentido cuando lo saluda, de la salud. muy Sentido, ¿tú entiendes? Que si hace que déjenla, dijo varias veces la seguridad. Pues la seguridad está para hacer su trabajo. Así es. Claro. Aparte de que él quiera, la seguridad tiene que estar ahí obligado sí. Claro, y es el presidente, como decíamos, el más humilde que ha pasado.